Eh, Hacía parte del grupo Galé, ¿Sí? se llama Javi, se fue para Estados Unidos durante un tiempo, eh, hizo una nueva música y regresó a Colombia para promocionar su música. Claro que sí, ¿Aparte, aparte de eso, pues este artista es un artista de tal internacional ya que ha participado con muchas bandas, con muchas orquestas y con muchos grupos eh, en este momento de reggaetón que están bastante fuertes. Javi, muy buenas tardes. Claro que sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias, saludo especial a toda la gente de High Five School. Y bueno, esperando compartir estos esto momentos súper importantes aquí con mis amigos de Cali, que hace tiempo que no los veía y que estoy aquí nuevamente dándole la cara a mi gente. Javier Caleño? Sí, señor. Orgullosamente Caleño. caleño. Por ahí me, me llaman el colomboricua. Soy colomboricua de corazón porque muchos de mis clientes son de Puerto Rico, como Víctor Manuel, Tito Nieves, Frankie Negrón, Michael Stewart, pero yo sigo siendo orgullosamente Caleño, Made in Cali. Perfecto. Cuéntame un poquitico a la gente cuál ha sido la trayectoria, Javi, que has tenido... Eh, en cuanto a la música con diferentes artistas y qué es lo que viene, qué es lo que viene a promocionar Javi en ese momento? Bueno básicamente la trayectoria mía comencé muy niño ¿no? a la edad de siete años comencé como que obligado mi mamá me dijo papi usted canta bien vaya para los concursos de, de los intercolegiados y eso y métale que usted le, le pega bien fue así como yo comencé, me inicié muy niño, tuve, eh, formé parte de la charanguita de Luis Carlos. Aquí ah, Cali. sí señor, yo sí me acuerdo. Sabía que usted, se le iba sí, a gustar. Claro. Sí. Entonces formé parte de la charanguita de Luis Carlos, después del grupo Mombasa, también después formé parte de la eh, policía, la, la orquesta de la autoridad, donde grabamos un disco con Caracol. De ahí hicimos varios programas de televisión, en ese entonces Viva el Domingo, El Solar, Sonero, De sí. Cañaveral, bueno, esa época, toda esa, toda esa galleta. Estaba full con los programas. Estaba full, entonces, muchos directores importantes de orquesta, tal el caso de Jairo Varela, el grupo Nietzsche, eh, Alexis Lozano, Guayacán y, y Diego Gale, en el grupo Gale, que fue finalmente donde yo decidí continuar con la música por espacio de siete años más o menos. Eh, el Grupo Galés de Medellín, ¿no? Grupo Galés netamente país así. O Entonces sea, usted, usted se cantaba a mi vecina. Claro que sí, cantaba. ya Esa es mi madre. Esa es mi madre. Así es, corno. Sí, así, así, dice <risa> que entra y sale. Esa la cantó Gabino Pampini, de es. Panamá. Entonces con el Grupo Galés yo ahí todavía no había entrado. Yo entré, fue ya en la otra generación del Grupo Galés donde teníamos temas como beso a beso, dame muchos besos más, que te quiero más bueno, entre otros, muchas, muchas ah, canciones. Ah, el digamos. hombre canta y todo el cuento, <risa> bastante. Bueno, ¿y cuál es el cuento tuyo ahora? ¿Cuál es, como decías, tu flow? ¿Cuál es bueno, tu flow, básicamente, flow, eh, flow. queremos que, el flow que estamos presentando <risa> ahora es eh, tratar de capturar esa audiencia juvenil que tiene que eh, ser consciente de que la salsa puede tener otro sonido, puede tener otra, otra alternativa, puede tener otra salida y que no es netamente de nuestros papás o de nuestros abuelos la salsa. La salsa es algo juvenil y yo vengo mostrando eso, que es un proyecto salsero pero con muchos elementos urbanos. No tengo rap en el disco, pero tengo también hip hop y tengo R&B y una mezcla bien interesante. Ya aquí en Cali está sonando en algunas estaciones y, y en muchas partes también estamos sonando ya. Pero básicamente yo quiero presentarle a, a, a los jóvenes y a esta nueva tendencia musical de que existe una alternativa Ajá. en la salsa, que no sí, solamente sí. es como vuelvo y repito, algo así que es antaño y la cosa, sino que los jóvenes también la podemos bailar y, y la podemos perrear y la podemos. O sea, es una fusión porque Ajá. es bien interesante, tiene la clave, tiene los elementos de percusión, tiene los trombones, las trompetas, pero también tiene todos esos elementos que son la, la programación en el estudio, los sonidos, los efectos, los pajaritos que llamamos nosotros. Yo, yo quiero escuchar esa, esa, eso. Esto me está suena rico. mucho. Suena rico, o sea, es, es, suena como cuando, cuando, cuando, cuando lo antojan a uno de algo, entonces sí. uno no, tomémoslo Un sushi, mmm, rico Claro que sí, sushi, sí, sushi, sí. eso es lo último en Guaracha Sushi, para los que se están negociando. Bueno, claro ¿se sí. ha volado Javi sin pagar? Fíjate, no me he volado Pero sí no pagué, resulta que llegué A un una, eh, restaurante aquí en Cali Muy famoso en el norte, que es bien grande Por allá por Menga, no diga el nombre. entonces resulta Que <risa> Resulta que cuando fui a pagar yo saqué la, la tarjeta, entonces me dijeron, mira, aquí no no no, no, no recibimos tarjeta, me pasó? Entonces yo le dije, mira, el problema ahí no es mío. De verdad que yo tengo todas las intenciones de pagar y yo por detrás, oye, pero que no tenga. Yo tengo todas las intenciones de pagar, pero claro, claro. pero básicamente si ellos no tienen la forma de, del datáfono, es el cuernofono con ah, que pasan no, la, no la tarjeta, entonces ya no es problema mío. Entonces quedamos en que yo volví al día siguiente a pagarle la cuenta, que por cierto me comí un poco de carne y invité sí, sí, a todo el sí, mundo, sí, sí, sí. ese día estaba agotado. invitó a toda la familia, ¿qué le pasó? pasó? A mí me pasó Javi, eso fue el Simón Parrilla exactamente Ay Dios mío bueno, Ay Dios mío, ahí me ay, Dios coña, mío no lo dije favor. yo José, eso me pasó a mí, Bec. yo invité a toda mi familia sí, a comer sí. Yo manejo mucho plástico sí. Cuando fui a pagar José, resulta que no recibían datáfono. Yo como es posible que en un restaurante Estos tan grandes, eh, que es tan conocido Tan visitado, no manejen datáfonos Hasta el más chiquito Exactamente, más chiquito. entonces dije, no Hasta me parece absurdo eh, bueno. Entonces le tocó a mi señora coger y pagar ella Ah, pagué, bueno, entonces listo, entonces pero vos, pero pagaste que Sí, vale sí, pero, pero de todas maneras, la pena, la vergüenza sí, y los amigos y no imagino, sé qué sí. El... yo sí todavía les debo y pues yo espero <risa> pero, pero, pero próximamente no, Pero es, que, por es para ahí. que ya dijimos el nombre, entonces ya pero no sé. cuentas al paga lo que debe, sabe lo que sabe tiene. Lo que tiene señor. Tienes, señor. como ya dijimos el nombre del restaurante, entonces antes nos deben plata a nosotros. Sí, sí, nos exactamente. Entonces pues sí, pues ahí cruzamos. Eso ya vale un billete, eso es una pauta heavy. Javi, tienes que invitar la otra Sí. Vamos para allá. Bueno, yo quiero ver este video. ¿Cómo se llama la canción? La canción lleva por título Por Eso Quiero, por eso quiero, Javi G está con Diego Javier Music que es la que, la que estamos manejando ahora y con BMI, que es una compañía que se encarga de proteger los derechos del autor a nivel mundial. Acá. ¿Y la canción se llama entonces? Por Eso Quiero. Por Eso Quiero, así que yo luego quiero que usted más bien, eh, yo por eso quiero que usted presente su video. Claro que sí, ahorita para todos los televidentes de Hi-Fi School quiero ponerles a consideración con mucho respeto y esperando que les guste mucho mi nueva canción, mi primer sencillo, Por Eso Quiero, Javi G, That's...